Estimados estudiantes muy bienvenidos a esta nuestra segunda tutoría virtual con el tema derivadas de la materia de cálculo para las ciencias biológicas iniciando este tema nosotros vamos a definir inicialmente cuál eh, o qué se comprende como derivada de una función en donde tenemos que para hallar la derivada de una función f de x en un punto determinado p no es nada más que encontrar la pendiente de las rectas de dicha función en dicho punto o también lo que se denomina más adelante f' de x o de y sobre de x, eh, y' o de x de y, etc. A su vez nosotros podemos apreciar en esta gráfica que está un poco animada como eh, a través de una función o por medio de una función nosotros trazamos una recta tangente a dicha función y nosotros lo que vamos a hallar aquí eh, en esta recta es la pendiente de esta recta en cualquier punto de esa función eso llegaría a ser en definitiva lo que es una derivada para hacer un poquito la definición eh, algebraica si se quiere o demostración gráfica de lo que es la derivada de una función nosotros vamos a tener aquí igual la misma función que habíamos visto en la imagen animada anterior eh, y vamos a trazar una recta en este caso ya no tangente sino secante para poder eh, deducir eh, la fórmula de lo general de una derivada para cualquier eh, recta tangente a una función entonces aquí tenemos la función f de x, y aquí tenemos una recta secante en la cual eh, esta, esta recta secante corta la función en dos puntos, el punto P y el punto Q. A su vez vamos a determinar las coordenadas del punto P, las cuales son X1, Y, en donde Y vamos a nombrarla o a, o a ponerle de nombre F de X1. Y en el punto Q nosotros tenemos X1 y Y2, en este caso sería F de, de X2 una vez que tenemos las coordenadas de mi punto p y mi punto q yo voy a establecer las distancias que hay en el eje x entre p y q y las distancias que hay en el eje y entre p y q también entonces la distancia que existe entre p y q en el eje x eh, le vamos a llamar h para efectos de demostración en donde h va a ser igual a x2 menos x1 y esta es esta distancia que está aquí marcada Luego, la distancia que va a existir entre p y q también en el eje y nosotros vamos a eh, decir que es y2 menos y1 en este caso f de x2 menos f de x1 si yo quisiera hallar la pendiente de esta recta secante nada más me basta con eh, emplear la fórmula de la pendiente en la cual tenemos que la pendiente de p a, de p a q es y menos y1, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 en donde como repito anteriormente eh, y2 sería f de x2 y y1 sería menos f de x1 sobre x2 menos x1 y esto pues con eh, la simple matemática eh, me, servi, me sirvió para poder ah, encontrar la pendiente de esta recta secante eh, paso seguido lo que voy a hacer es hacerla un poco reemplazar variables para poder deducir y resumir eh, la fórmula de la, de la derivada y en sí de dónde sale estas pendientes. Entonces, yo tengo que la pendiente de P a Q es igual a Y2, en este caso, perdón, f de X2, f de X2, en este caso, f de X2 sería X1 más Y, perdón, más H. ¿Por qué? Eh, he puesto aquí x1 más h porque aquí con el despeje de esto de acá nosotros podemos ver que x2 va a ser igual a h y si esto lo paso acá eh, en vez de restar se pasaría a sumar si me quedaría x1 más h entonces ese es el reemplazo que estoy haciendo aquí seguido pondré menos f de x1 aquí tenemos menos f de x1 y en la parte de abajo de igual manera x2 menos x1 en donde yo tengo eh, aquí ya no tengo x2 porque repito por ese eh, despeje que hice en esta parte de acá donde x2 es igual a x1 eh, más h y eso es lo que tengo aquí luego aquí tengo menos x y aquí también menos x eh, luego bueno haciendo eliminación de términos semejantes yo aquí me quedaría f de x1 más h menos f de x1 sobre h esta es en definitiva una segunda forma resumida y algebraicamente bien escrita de eh, interpretar o de definir lo que es la pendiente de una recta secante cualquiera a una función cualquiera en los puntos p y q pero eh, esto no me permite hallar la derivada de una función Qué es lo que me permite hallar la derivada de una función es hacer que el punto q baje tanto a hasta que el punto q llegue a ser exactamente igual al punto p y de tal manera que la distancia a esta h que le, domine, que le he denominado a la diferencia entre F, eh, x2 menos x1 se haga cero es decir que h se haga cero entonces eh, esto más o menos eh, dada la tutoría anterior eh, hemos mirado que es eh, me va a servir eh, la definición de límites para poder eh, hacer que esta recta secante sea recta tangente es decir que estos puntos se encuentren y de tal manera yo poder hallar eh, la, la pendiente de una, de una función a una recta tangente entonces eso o, gráficamente lo podemos apreciar en esta eh, segun, eh, siguiente presentación en donde nosotros podemos ver que la, la animación nace desde una recta secante y vemos cómo se va acercando al punto ¿Sí? Entonces es decir, el punto que se mueve sería Q y como se está moviendo el punto P y se está acercando a hacerse esta distancia H que le habíamos definido en la anterior, esto se está acercando a 0. Es decir, como Q se inicia en 4, se va acercando cada más hasta que 4 llega a ser igual a 1 acá. Es decir, P es igual a, a Q en, en cuanto a X y H se hace 0. ¿Esto cómo lo representamos en en, en límites o usando límites nosotros tenemos que si recuerdan en la diapositiva anterior como teníamos que la pendiente de p a q es decir de una recta secante es igual a f de x 1 más h menos f de x 1 sobre h esta pendiente es la que vamos a usar acá y vamos a decir que esa pendiente va a ser igual que esa pendiente de p a q que es pendiente de una recta secante también va a ser igual a la pendiente de una recta tangente si solo si nosotros usamos la definición de límites en donde el límite de f de x1 más h menos f de x1 sobre h va a ser igual a la pendiente solo cuando h tienda a 0, es decir cuando esta distancia tienda a hacerse cero es decir cuando la recta secante deje de ser secante y pase a ser recta tangente Eh, bien, una vez que hemos eh, definido o explicado un poco la interpretación gráfica geométrica de lo que es eh, la derivada de una función en donde para eh, quedar claro sería eh, a, la derivada de una función no es más que hallar eh, la derivada de una función eh, en un punto p en donde nosotros lo que vamos a hacer es encontrar la pendiente de la recta tangente a dicha función en ese punto Bien, una vez que he terminado de definir el, el concepto vamos a iniciar con eh, un poco ejercicios ya aplicativos de lo que son las eh, reglas de derivación en este caso vamos a iniciar con dos reglas en la cual tenemos la regla de la constante que me dice que la derivada de una constante la derivada en función a x de una constante es 0. Y la del exponente que me dice que la derivada de una variable elevado a un exponente n es igual a eh, el exponente por la variable elevado a la variable menos 1. Desarrollemos el primer ejercicio con eh, la regla de la constante. Entonces, en el primer ejercicio nosotros tenemos que... La, la derivada de d sobre dx de una constante cualquiera, en este caso tenemos el ejercicio 1 sobre 3, me dice que va a ser esto igual a 0, donde esto de aquí es una constante. En el siguiente ejercicio nosotros tenemos que la derivada de d sobre dx de la función pi también va a ser igual a 0. ¿Por qué? Ustedes dirán, tal vez esto es una variable y no. Esto es lo que es realmente un número que representa el 3.14, 16, etc. ¿Sí? Y finalmente el último ejercicio que dice d sobre dx de la función 5e también es igual a 0. ¿Por qué? Porque este e también es un número que es 2. y algo más bien eso en cuanto a la eh, derivada de una constante toda derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, recuerden bien en nuestra segunda regla de derivación que es la del exponente nosotros tenemos el eh, primer ejercicio donde nos pide resolver hallemos la derivada de d sobre dx x elevado a la pi en donde nosotros vamos a desarrollar esto y vamos a hallar que nos dice que esto es igual a el exponente baja el exponente con, multiplicado con la base elevado al exponente menos 1. por lo tanto si esto lo queremos simplificar eh, no podríamos hacerlo porque no no queda más que lo mismo no ¿Sí? eh Luego, el siguiente y último ejercicio me dice d sobre dx que multiplica a, perdón, la derivada de la función eh, raíz cuadrada de x eh, en función a x, ¿no? Entonces, esto yo, para poder derivarlo, eh, como no entiendo este término de acá o este símbolo, y lo que yo hago es reescribir eso: d sobre dx es igual a de un cubo de un medio perdón esto es igual a ahí sí ahí ya tengo un exponente para yo poder eh, derivar en donde yo tengo que esto es el exponente bajaría un medio que multiplica a x elevado al exponente menos 1 entonces luego yo tengo que esto es igual a un medio que multiplica a x y esta parte de acá si ustedes eh, ya lo tienen manejado pues simplemente lo hace en caso contrario lo hacen aquí aparte yo lo voy a hacer aparte en donde tengo que el mínimo es 2 eh, para 2 1 eh, por 1 1 menos 2 esto sería igual a menos 1 medio entonces aquí sería realmente igual a menos 1 medio si es que ustedes desean reescribir entonces eh, para concluir sería que eh, la derivada de la raíz cuadrada de x con respecto a x es igual a 1 sobre 2 raíz de x y esta sería mi respuesta para continuar con las reglas de derivación nosotros vamos a mirar ahora nuestra nuestras dos siguientes reglas en la cual nosotros tenemos eh, las reglas de la constante por una función y la suma y diferencia de dos funciones. La primera, lo constante por una función lo que me dice es que eh, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Desarrollemos el primer ejercicio, donde dice que la derivada sobre d de x de la función 3 que multiplica a la raíz cúbica de x va a ser igual a como dije anteriormente del exponente esto para poderlo entender yo lo reescribo y digo que esto es 3 que multiplica a x elevado a la 1 cubo a un tercio perdón en donde ya sí ahora puedo derivar entonces esto es igual a 3 que multiplica a baja el exponente un cubo y esto que multiplica a su vez a x elevado a la 1 cubo menos 1 cerramos corchetes esto sería igual entonces aquí tendríamos eh, términos a simplificar y entonces yo tendría solamente me quedaría este término de acá yo pongo que esto es igual a 3 que esto de aquí lo vuelvo a hacer en la parte de acá y digo que esto es un tercio menos vamos a hacerlo más grandecito para poder apreciar 1 tercio menos 1 es igual a mínimo 3, 1 menos 3, que sería esto es igual a menos 2 tercios. Entonces, eh, dado eso, nosotros ponemos que esto es igual a menos 2 tercios. Si ustedes desean dejarlo escrito de, de una manera más simplificada, podríamos decir que d sobre dx es igual a 1 sobre x elevado a la 2 tercios o también esto es igual a 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado eh, bien esta es nuestra tercera regla de derivación que sería la de la de una constante por un exponente eh, ahora vamos a hacer eh, el ejercicio siguiente que eh, ejemplifica la regla de la suma o diferencia de funciones en la cual me plantean el siguiente ejercicio eh, me dice que halle la derivada de d sobre de x de la función x que multiplica perdón 4 que multiplica x al cuadrado menos 2x más 3 entonces eh, nada pues la regla me dice que simplemente yo tengo que hallar la derivada de cada una de ellas con su respectivo signo entonces eh, la, la derivada de la primera sería la derivada de esta primera sería eh, 4 que multiplica a 2x menos la derivada de este siguiente componente sería 2x perdón 2 solamente y la derivada de este último sería 0 por lo tanto esto sería igual a 8x menos 2 y esta sería mi respuesta eh, para concluir, bueno, eh, aún no vamos a concluir. Me parece que estas ya son nuestras últimas reglas de derivación. Nosotros tenemos la regla del producto. Eh, el primer ejercicio, un poquito larguito, lo vamos a apuntar. Me dice que haya la derivada sobre d de dx de. El, eh, perdón, eh, estamos definiendo aquí de otra manera la función, en donde hallamos la función f de x es igual f de r perdón es igual a 3r al cubo menos 4 eso que multiplica a la siguiente función que es r al cuadrado menos 5r más 1 de acuerdo entonces aquí eh, según la regla me dice que a va a haber dos funciones el producto de dos funciones en donde yo esto es f de x y esto es g de x entonces la regla me dice que cuando eh, hay eh, dos funciones o el producto de dos funciones en donde tengo f de x por g de x la derivada de esto realmente lo que eh, la regla me dice que es la primera es decir f de x por la derivada de la segunda y eh, más la segunda por la derivada de la primera. Esa regla la tenemos ahí visualizada. Por lo tanto, yo voy a borrarla y voy a proceder a aplicarla nada más. Entonces, aquí tenemos que f' de r, esto nada más es una variable, no se acostumbren a usar x eh, netamente, sino cualquier variable, me dice que es eh, la primera. En este caso, esta de aquí es, perdón. Esta es f de r y esta sería g de r. Entonces me dice que es igual a la primera. En este caso, la primera sería 3x al cubo menos 4 por la derivada de la segunda. Apuntemos la segunda: 3, perdón, r al cuadrado menos 5r más 1. Esto prima. Esto es derivada, ¿no? Este es el símbolo de derivada. Solo de esto que está encerrado entre paréntesis. Me dice el símbolo siguiente más... ¿Más qué? Más la segunda dice. La segunda que sería x al cuadrado menos 5r más 1 que multiplica a la primera que sería 3r al cubo menos 4. esto prima es decir derivada solamente repito de esto que está entre paréntesis entonces esto sería igual a 3r cubo menos 4 que multiplica a? la derivada de esto sería directamente 2r más 5 la derivada del 1 es 0 entonces no la apunto más la de abajo que tengo que copiarla nada más no hay que sacar derivada porque no me lo indica la regla pero esto sí por la derivada de esto de acá que sería directamente eh, 3 por 3 que sería la derivada de el, esto sería la regla de un constante por una función que sería la constante por eh, la derivada de la función en donde la derivada de la función también es 3x al cuadrado por lo tanto directamente sería 9x al cuadrado menos esto que sería 0 no lo voy a apuntar por lo tanto eh, para ya dejar escrita finalmente nuestra f' de r sería igual a 3r cubo menos 4 que multiplica a 2r más 5 y esto más r cuadrado menos 5r más 1 y que multiplica a 9r al cuadrado. Eso en cuanto a eh, nuestra regla del producto. Finalmente vamos a revisar la regla del cociente de derivadas, en donde el primer ejercicio que nos plantea es que la función es f de x, en este caso si es x es igual a... 4x al cuadrado menos 2x sobre x al cubo, en donde esto sería f de x o para utilizar otro f otro término, pongámosle h de x sobre g de x, donde cada una de estas son dos funciones diferentes, entonces aquí podemos analizar rápidamente cada una de ellas, se trata la derivada eh, de un cociente la regla me dice que la derivada de un cociente es eh, el término de abajo es decir este por la derivada del término de arriba menos el término de arriba por la derivada del término de abajo entonces f' de x llegaría a ser igual el término de abajo el término de abajo sería x al cubo por me dice la derivada del término de arriba el término de arriba sería eh, x perdón 4x al cubo al cuadrado perdón menos 2x esto prima es decir la derivada eh, luego me dice que ponga menos el término de arriba el término de arriba que es el que acabo de apuntar que sería 4x al cuadrado menos 2x por me dice la Derivada del término de abajo. El término de abajo sería x al cubo derivada. Pongo derivada. Bien, para continuar sería f' de x es igual a... Copio este mismo término por... La derivada de esto también lo puede hacer de manera directa, donde esto es igual a 8x menos 2. Pongamos este 2 un poco más grande. Menos... 4x al cuadrado menos 2x que multiplica a, la derivada de esto también es directo, 3x al cuadrado. Y esta finalmente llegaría a ser mi respuesta, que si ustedes desean escribirla en orden, que f' de x sería igual a, siempre con los términos eh, afuera, los, los principales, ¿no? Sería de esta manera, y este también pasaría acá. 3x al cuadrado que multiplica a 4x al cuadrado menos 2x me parece que tenemos otra, otra otra final que sería la regla de la cadena vamos a hacer finalmente ese ejercicio de regla de la cadena que es el tema o la regla de derivación última con la cual terminamos esta unidad en donde el ejercicio que me proponen es f de x es igual a 8 x menos 1 esto elevado a la quinta sobre 3 x menos 1 elevado al cubo entonces aquí yo puedo ver eh, básicamente que yo no puedo utilizar la regla del, del exponente ya que esto es una función compuesta mmm, tampoco abajo por lo tanto yo lo que hago es regla de la cadena en donde la regla de la cadena me dice que ubique a esto como u elevado al cubo perdón, elevado a, bueno, un exponente sobre, en este caso, v elevado también a un exponente tal. Entonces, aquí le voy a poner un exponente um, a y un exponente b. ¿Sí? Entonces la regla me dice, eh, del, del cociente primero eh, aplico, ¿no? Que es la derivada del de abajo, o oh, perdón, el de abajo, que sería 3x menos 1 al cubo. Por la derivada del de arriba, que sería 8x menos 1 elevado a la quinta, y esto derivada. Todo esto es la derivada. Menos el de arriba, que sería 8x menos 1 a la quinta, por la derivada del de abajo, que sería 3x menos 1 al cubo, pero todo esto pongámoslo un poco más pequeño para que se pueda ver pero todo esto derivada de acuerdo entonces eh, el, también el exponente me dice eh, del cociente dice sobre esto de aquí pero al cuadrado no sé si en el ejercicio anterior sí aplique esto si no lo hice por favor considerar que esto también es parte de la regla del exponente del cociente perdón entonces una vez que tengo esto eh, el desarrollo no 3x menos 1 al cubo por la regla eh, para exponer para resolver esto sería la regla eh, de la cadena donde tengo que 5 que multiplica a 8x menos 1 esto elevado a la cuarta porque sería 5 menos 1 por la derivada de la base que en este caso sería 8x menos 1' esto sacamos prima menos para poder encontrar el mismo término eh, o el orden vamos a poner en la parte de acá abajo seguido 8x menos 1 y acá vamos a sacar la derivada en la parte de acá abajo vamos a sacar la derivada de este término de aquí en donde la derivada de esto sería la, el exponente que bajaría menos 3x menos 1 o perdón por 3x menos 1 vamos a menos 1 elevado en este caso está el cubo pero aquí con menos 1 sería al cuadrado por la derivada de la base en donde la derivada de la base sería 3x menos 1 pero derivada sobre el término este que está aquí que sería 3x-1 menos a la sexta eh, listo entonces una vez que tenemos esto solamente nos resta eh, calcular la derivada de cada uno de estos donde nosotros aquí sabemos claramente que la derivada del 1 es 0, por lo tanto solo me queda la derivada de una constante por una variable que sería 8 y en este caso la derivada de esta constante también por esta variable que sería 3 entonces finalmente para escribir la respuesta tendríamos lo voy a hacer yo aquí de forma directa tendríamos aquí menos 8x y en la parte de acá tendríamos también por 3 si ustedes desean multiplicar esto con esto también nos quedaría borramos esto y nos quedaría aquí realmente 40x Por esto de acá y menos este otro término de acá que sería menos 8x menos 1 y que multiplica este otro, así que sería por en este caso 3 con 3 sería 9 y esto que multiplica a 3x menos 1 al cuadrado. ¿sí? Entonces borramos esto para poder dejarlo de manera mejor organizada y la respuesta me quedaría de esta manera que la derivada de un cociente pero también aplicando la regla de la cadena ya que estos términos repito son complicados de, de resolver por eh, reglas de factorización por lo tanto yo aplico la regla de derivación de la regla de la cadena entonces donde dice que sería el de abajo por la derivada del de arriba donde yo tengo la derivada del de arriba que es esto menos el de arriba que es este por la derivada de abajo donde me da esto la derivada del, del, del de abajo sobre el de abajo al cuadrado eh, eso es todo en cuanto a esta tutoría de derivadas eh, y reglas de la reglas de derivación sin más pues me queda agradecerles disculpad